Gracias, Marie. Y hoy es el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. ¿eh? Y ya estamos con Andrés Riesnik que está nuevamente con nosotros. Y estamos con Mariana y con Caro. Buenos días, eh. ¿Cómo están? Bienvenidas a Marianas Públicas. Andrés, qué, qué importante no poder visibilizar esto. Súper importante. La verdad que Mariana y Carolina hacen un trabajo fundamental. Las dos, ellas no lo van a decir porque bueno son modestas, pero son muy grosas investigadoras. son Las dos son investigadoras de Conicet, son biólogas, pero hoy están acá porque son parte, integrantes de un grupo que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas? que intenta crear concientización sobre esta problemática, ¿no? Pero mejor que lo explique yo, que lo expliquen ellas, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de Chagas? Y, de, y, y me sí. gustaría eh, preguntar, sí. ¿de qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Muy buena esa pregunta. ¿Por qué hablar de Chagas? Porque el Chagas es una problemática de salud, súper compleja y muy presente en, en nuestro país, aunque se habla muy poco. Al menos un millón de personas en Argentina tienen Chagas. Entonces hay un montón de cuestiones biomédicas, pero hay un montón de otras cuestiones que también están importantes. Uh -huh. Y por eso, buenísima tu pregunta que tiene que ver con el nombre del grupo, con esta muletilla de hablar y hablar del tema y preguntarnos de qué hablamos porque... Eh, consideramos y entendemos que hablar de Chagas es hablar de algo que es mucho más que una enfermedad. Muchas veces el discurso queda en torno a quién la produce, cuáles son los síntomas, todos esos son aspectos obviamente fundamentales, claro. pero también de la mano de todo esto, Chagas causa discriminación, estigmatización, hay leyes que hablan del tema, claro. las personas tienen un montón de derechos eh, que tienen que conocer y tenemos que difundir, y hablar de todo eso también es hablar de Chagas y... En eso estamos. Muy bien, ¿y Andrés, la ciencia qué hace, digamos, sí. eh, a favor de, de, de esto, ¿no? Justamente del tema del Chagas. Bueno, hay muchos desarrollos. El Chagas, la otra vez que me contaba, el Chagas es una enfermedad muy particular porque hubo una persona que fue el brasilero, que de apellido Chagas, ¿no? Exacto. Que como que, bueno, vos me lo contaste, como que fue, es una la única enfermedad de la historia que una persona logró como caracterizarla completamente, su sintomatología, sus causas, ¿no? En poco tiempo. Y entonces avanzó mucho, pero un poco le paso las preguntas a ustedes. ¿Cuánto se avanzó? ¿Hay tratamientos? ¿Hay cura? ¿Hay vacunas? ¿Se están investigando? ¿Nos pueden dar un panorama general de qué se está haciendo en investigación en el Chagas? Sí. Por cierto, tengo acá, me trajeron la la, la, <risa> la, la, la vinchuca. Que es la que, el bichito que genera, ¿no? El mal sí, el de Chagas. Que transmite. transmite. Claro, el tripanosoma cruzi. Y este es el, y este es el parásito. El que, parásito. Que, la vinchuca lo carga, ¿no? Y cuando te pica, te... De feca, de feca el parásito y... va en la materia fecal. De feca, vos te rascas, o te, te refregas y... los ojos y ahí, ahí es entra. una de las vías de transmisión. El tripanosoma sí, no. cruzi entra allí cuando, sí, cuando sí, te rascás. Sí. Claro, Exacto. Claro. Y entonces, una vez en nuestro cuerpo, elige algunos órganos preferentemente. El más claro. común es el corazón. Mira. Entonces puede causar daños cardíacos, también puede causar daños digestivos y muy eventualmente en el sistema nervioso. nervioso. Pero lo importante de esto también es que uno puede ser portador o portadora y nunca manifestar la enfermedad. Por eso nosotros insistimos en diferenciar. Cuando hablamos de chagas, hablamos de, un, de algo mucho más complejo que solamente una enfermedad, okay. porque hay gente que puede estar infectada y no saberlo. Y no lo sabe. Exacto. Puede haber ambientes donde es más propicio y ambientes donde uno no lo espera y sin embargo hay personas que tienen chagas y nunca tuvieron la oportunidad de hacerse un diagnóstico porque nunca escucharon hablar de esto. Claro. Por eso la importancia de insistir. Y Perdón respecto de lo sí, de la sí. ciencia sí. Es eso, un hecho único en toda la historia del conocimiento que una sola persona en el lapso de un año hizo una descripción biológica de cuál era el parásito, cómo era el ciclo y un montón de... Es el único caso en toda la historia del conocimiento. Ah, mira, ¿y eso eso quién lo hizo? Eh, el doctor, doctor Chaga en 1909 en Brasil, en, Brasil. en Brasil. Claro, y todavía sigue siendo un problema súper presente. ¿Por qué? Un poco por una cuestión biológica porque el parásito es ese, el tripanosoma Este, este cruci, que tenemos acá también, ¿no? Eso es la vinchuca. La vinchuca. Ahí adentro... Eh, si no fueran, esto. esas no tienen seguro el Estas parásito. son vinchucas de verdad que tenemos eh. en este frasco, que también lo están viendo ahí, pero esto es una cosa impresionante, que, que están acá sí. disecadas. Exacto, pero esas son sanas porque son de laboratorio. Ah, uh -huh. ok. Entonces, eh, ya me olvidé no, que no, no, de la... la vinchuca es la transportadora. Sí, del parásito, del parásito. Eso. Ah bueno, y, claro. eh, desde entonces eso El parásito es un parásito muy astuto Biológicamente Mirá. Entonces es muy difícil lograr Por ejemplo hacer un tratamiento que lo mate ¿Existen tratamientos? Sí, existen tratamientos Algunos tratamientos matan al parásito Otros no matan al parásito Pero hacen que la persona que tiene la infección Tenga una mejor calidad de vida ¿Sí? se mantenga sana o que los síntomas progresen muy lentamente. claro claro Exacto. Y respecto de la vacuna, por ahora no hay una vacuna. Hay un montón de trabajo en investigación, hay un montón de progresos, pero todavía no lo tenemos. Pero si hay tratamiento para que quien padece mal de Chagas tenga una calidad de vida, un cotidiano... Sí, hay dos. Uno Más lo, llevadero, sí. ¿no? En el caso ah, sí. de menores o personas recién infectadas, el, tra el tratamiento que hay puede incluso llegar a curarlos claro. o curarlas. Ah, Después mirá. las personas adultas, hay otro tipo de tratamientos que apuntan a minimizar los efectos que el parásito haya causado. Igual en relación a lo que decía Caro, me parece re importante destacar que solo el 30% de las personas que tienen chagas se van a enfermar. Sin embargo, la gran mayoría de estas personas, muchas de estas personas, van a sufrir discriminación laboral, eh, estigmatización, claro. vergüenza y cosas que son tan graves, a lo mejor, Uy, para claro. la salud de las personas como, como lo que puede hacer este bicho. Y por eso, para, para contrarrestar eso también se trabaja desde la ciencia, no las ciencias más eh, biomédicas, sino las otras, que son las claro. que investigan y tienen buscan eh, por qué hay tantas barreras claro. para el acceso, por qué pasa claro. con las representaciones sociales, etcétera. Mariana, ¿y por qué se le llama la enfermedad silenciosa? Un poco por esto, porque la mayoría de la gente que tiene Chagas no se entera, salvo que le hagan un análisis de sangre para Chagas y le dé ahí positivo. Digamos, por esto que contaba Caro de, de, de, la, de las manifestaciones que se presentan muchos años después de claro. haberla adquirido... Y, y por ahí el... ya está claro, o sea cualquiera puede tenerlo, sí, cualquiera de sí, nosotros sí, lo puede sí, tener sí, y no nos sí, enteramos. Sí, sí. Sí. Y, y, y en el análisis de sangre que vos tenés que pedirle a un médico para saber, uh -huh. eh, tenés que decirle, che, mira, me gustaría saber si uh -huh. tengo chagas, Exacto, porque sí. hay, un, un, hay un componente específico que de re, un reactivo. Es un anticuerpos contra el parásito, ahora que todos sabemos de diagnóstico <risa> por otros <risa> motivos. <risa> claro, sí, claro. Es un test serológico, es muy simple, funciona muy bien y es gratuito. Se hacen todos los hospitales y todos, por ley, tenemos derecho a hacernos el diagnóstico uh -huh. de echada. Y si nos da positivo, tenemos el derecho de recibir todo el tratamiento que corresponda. Claro, exactamente. Como decían, y... que el contagio perdón viene ¿Sí? por las heces, por, por la caca del, del bicho, digamos. Uh -huh. eh, eh, eh, ¿Cómo están en todo el país? Eh, ¿La vinchuca, digamos, en cualquier lugar te lo puedes agarrar esto? Está en la vinchuca en sí, en, el, en Argentina, está desde el cent, en las provincias, en la región centro-norte, ah. si se quiere. Pero hay otra vía de transmisión que está vigente y es importante, que es la vertical. Una persona gestante que tiene chagas lo puede transmitir a su bebé durante el embarazo o el parto, aunque esto no ocurre en el 100% de los casos, sí en algunos. Por eso, claro. dentro de esta ley que mencionaba Caro, no sé si la menciono, claro. sí, pero, pero sí, pero, dijiste algo de la ley, sí. está el análisis obligatorio durante el embarazo. Para, ...no para hacer algo si a esa persona le ha dado positivo... ...sino para estar atentos al y bebé. atenta y con el bebé... Claro. ...darle la medicación y curarlo en caso de que haya nacido con Chagas... Claro. Y, ...y nosotras, eh, digamos, históricamente... ...parece que mucho discurso vinculado al Chagas quedó en el año 1909... ...cuando Carlos Chagas lo describió sí, como suena, un problema... Suena, claro. ...de, claro. Suena muy lejano, ¿no? de <risa> allá, de casas claro. de barro, de qué sé yo... ...y es, eso le ha hecho estragos a la problemática porque la realidad... ...los contextos, las personas que padecen eh, todas las consecuencias... ...de esta problemática... Viven en todo el país, viven en todo el mundo, tienen cualquier cara, viven Me en cualquier casa. Dos de cada y... tres personas que tienen chagas hoy en día son de las ciudades, sí. no del Exacto. campo. Mira, así es. Exacto, que... con las migraciones Eso. y, y uh -huh. con el, los cambios de fronteras ag agronómicas, y etcétera Pinchucas uh -huh. hay en distintos lugares y personas hay en todas partes. Que las personas, la claro, Lleva. vamos, venimos, viajamos. Entonces, ¿dónde hay chagas? Donde hay personas que tienen chagas. ¿Dónde hay personas con chagas? En América sin duda, pero también en Europa, en Asia, en Japón, en Australia, uh -huh. seguramente en África también sí, nadie sí. Sí, lo reportó numéricamente. Porque Porque el Chagas porque... también es de la región del África, digamos. Porque, porque las personas que tienen Chagas se han mudado, han ah. ido, han, ah. han venido, claro, y de pronto... Pero no es un personas... mal Sudamérica, Digo, no es un tema solamente de Argentina claro, y Brasil. Claro, es, es originalmente era una endemia eh, latinoamericana porque las vinchucas eran la mayor vía de transmisión y estaban localizadas Acá. en esta zona, claro. claro. Ahora, Perdón, cuando... desde el sur de Estados Unidos hasta el Sur de Argentina y Chile. Exacto. Latinoamérica. América. América. América. No. No. Sí. América. Perdón. Sí, perdón. Claro. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, originalmente estaba localizada ahí. Ahora, cuando las personas empezamos a, a volvernos aventureras y a desplazarnos, claro. nos desplazamos con todas sí. nuestras circunstancias, incluido el tripanosoma cruz. Claro. Porque además, disculpa, hay otra vía de transmisión que es la transfusional. En Argentina se controlan los bancos de sangre, por eso ahora que estamos hablando rápido casi que ni la mencionamos. Pero es la, que, la vía que ha sido responsable, a lo mejor, de casos nuevos y autóctonos claro. en países donde no se testeaba la sangre a donar para Chagas. Ahora eso está claro. empezando a cambiar. Pero bueno, eh, y además invitamos a pensar el Chagas más allá del riesgo de contraerlo, sino de... Esto, pensarlo como, como posibilidad de, de que le ocurra a quien a, tengo al lado y, bueno, qué claro. tengo que saber, o sea, claro. no para espantar, y, sino a, para abrazar. No, no, para, para, para sumar, claro, sí. para abrazar, para contener. No. Y Andrés, la, la, la comunidad científica, ¿qué sí. está haciendo en este momento? Mira, bueno, yo te a preguntar a Carolina también justamente porque a mí a veces me da la impresión que se invierte mucha plata en enfermedades, de repente que tienen mucha menos presencia, como, dije, como dijo Carolina. Más, más de un millón y medio de argentinos y argentinas eh, tienen chagas, ¿no? Entonces, uh -huh. claro. y, y no se conoce tanto. Y ella me decía, la comunidad científica es muy consciente y hay mucha investigación, ¿no? No siempre con los recursos, y eso es un problema. Uh -huh. claro. Pero... Ojalá que haya más recursos en breve, porque la verdad que hay una conciencia de la científica y es una enfermedad de un, un impacto enorme, ¿no? De repente otras enfermedades que, de repente, de clases sociales más ricas, en Estados Unidos se invierte mucho, en Europa, y acá en Sudamérica tenemos esta problemática, aunque está en todo el mundo, el Chagas está muy centrado en Sudamérica y entonces de repente no se invierte tanto, ¿no? Exacto. Creo que esa es un poco la situación. Hay sí. conciencia de la necesidad, pero no hay los recursos que... Uh -huh. Este, esta problemática requeriría, ¿no? Y, y, y me gustaría mostrar esto que trajeron también Mariana y Carolina, que son libros que hablan de la concientización, ¿no? De, para, para enterarnos un poco más. ¿Esto lo, lo, lo, lo produjeron ustedes, lo hicieron sí, ustedes? Nosotros trabajamos en un grupo que se llama De que hablamos cuando hablamos de Chagas y justamente es un, un grupo multidimensional en donde somos todas personas eh, involucradas con la temática desde distintos puntos de vista. Excelente. Hay algunas biólogas y biólogos, pero también hay Ay, diseñadores bien. gráficos fotógrafa de sí, sí, un equipo de... exacto multi... porque no nada cuando uno se involucra con la temática no hay una voz más autorizada que otra, sino personas que están involucradas Volucradas. y comprometidas. Bueno, claro. Las agradecemos. Sí, perdón. Andrés. No, la última cosita. Tiene sí. un caleidoscopio. Me gustaría que cuente por qué tiene un caleidoscopio. Ah. ¿Por sí. Gracias. Sí, sí. <risa> Porque, bueno, parte de, de lo que desarrollamos es la, de esta propuesta que invitamos a mirar el Chagas de manera caleidoscópica, pensando que las imágenes de un caleidoscopio, la riqueza que tiene está dada por los colores que aporta cada cuentita. Alrededor del Chagas hay un discurso horrible, gris, el discurso mayoritario o hegemónico muy gris, muy muy que, sí, que, muy que estigmatizante, estigmatizante, estigmatizante, estigmatizante, muy oscuro y muy, muy que de camino sin salida. Nosotras creemos que hay mucho para hacer, hay muchas disciplinas y actores sociales que tienen para aportar y esas son las cuentitas del caleidoscopio, lo que bien. aporta cada actor social y por eso invitamos y decimos que, que la, la, esta necesidad de pensar al Chagas caleidoscópicamente para... Bien para traerle color y, bueno, un tema que es apasionante. ¿No? Y que nos y, involucra a todos. Y que nos involucra ¿no? a todos, Exacto. aunque nunca en nuestra vida vayamos a ver vinchucas o alguien que tiene chagas. Y lo importante es dejar de uh -huh. estigmatizar uh -huh. el uh -huh. tema, ¿no? Porque esto es lo más importante, ¿no? Que, que podemos incluir, a no importa si la persona tiene o no tiene uh -huh. chagas. El tema es estar encima, de, y ojalá que aparezca una vacuna también, uh -huh. digo, ¿no? Sí, sí. Mientras tanto digo, tenemos digo, un digo, montón ¿no? de acciones sí. y una invitación que queremos hacer sí. es, a cuando hablamos del chagas, no hablar de, cuando hablamos de las personas, no decir la palabra chagásico chagásica, porque no, no corresponde. No. Y cuando hablamos del chagas, hablar de chagas, problemática de chagas o enfermedad de chagas, según corresponda, pero evitar no la mal. Presión, sí. No claro. mal. Esto que ah, así es, esto, es como sí. lo conocimos <ríe> nosotros. Esto, sí, eh, sí, eh, sí, nos sí, educaron sí. con la palabra mal de El mal de chagas. El mal de crucificado de Claro, claro. Eso es tremendo, ya eso te estigmatiza, ¿no? De per se. Exacto, entonces eso, invitamos como a repensar las palabras que usamos para contar contribuir desde cada lugar a, a, a la no estigmatización. Bueno, eh, te agradezco mucho Carolina, y eh, también Mariana, de verdad. Eh, gracias. Felicitaciones a ustedes. por lo que están haciendo, eh, de muchas verdad. Gran, muchas eh, gracias. Y, y ahora les devuelvo estas cosas que, sí. eh, que nos trajeron para ver. Eh. Y nosotros, eh, Mari, nos vamos con Malcolm. ¿Qué, ¿Qué nos vas a contar, Malcolm?